Durante todo el 2022, asumimos el compromiso de mantenerte totalmente informado. Un año de logros y asignaturas pendientes, nos encaminamos a un 2023, cargados de retos y desafíos. Este viernes 30 de diciembre, el programa Meridiano Interactivo se traslada al Parque de la Villa Olímpica en transmisión especial de fin de año. Sintoniza desde las 12 del mediodía, Canal 10 de Telenor. Un vistazo al 2022.